<coughs> buena, buena. Aquí estamos viendo otro jueguito más Antiguo de Atari Un juego de, de Jordan Mechner adaptado para Atari Por Robert Cook Música de Francis Metchner, Puede haber sido el hermano Karateka ¿eh? De 1984-85 ¿Mm? Porque hubieran muchas adaptaciones Y hay que tratar la historia En lo más alto de una montaña Donde tienes que escalar la, Está una armada de feroces guerreros que están en la fortaleza del mal. ¿ya? El gran señor de la guerra, Akuma, está en el fondo de los calabozos del castillo, y Akuma, no sé, como que se va a la gloria por tener a la captiva a la hermosa princesa Mariko. Tú estás entrenado para seguir el camino del karate. Un karateca solo, desarmado, tiene que de derrotar a Akuma y rescatar a la hermosa Mariko. No tienes que tener miedo, tienes que estar concentrado, no mirar hacia atrás, concentrarte solamente en tu objetivo y aceptar la muerte si es posible. Este es el camino del Karateka, en el jueguito del recuerdo. Entonces, ¿qué quiero mostrar, mostraban, weón? Nos mostraban como una intro donde aparecía el famoso Akuma, que es ese samurái rojo que tiene un pajarraco en la espalda. Y la princesa marico que de ahí estaba custodiada por un guardia y en estos momentos la estaban llevando presa al, ¿cómo se llama? Al calabozo, weón calabozo al Dungeons entonces queda encerrada, podemos ver buenos gráficos ahí, buenos movimientos del, de la mujer esta, la marico y queda encerrada y una melodía bastante agradable como de pena ¿sí? ¿como va a poder escapar? con nuestro super karateka ¿Mm? entonces ya partamos, esa era una demo y aquí está nuestro super karateka el fondo que tenemos, tenemos el monte Fuji, creo que el de los japoneses, chinos, no sé qué onda y tenemos el mar, también bastante, 1.0 ni siquiera 0, 0.0 más el hat de energía que está abajo, que es el rayito de esos triángulos que tenemos podemos pegar con el botón, hacia adelante podemos pegar también hacia arriba o hacia abajo y si mantenemos apretado, patá, lo mismo para arriba y para abajo ¿Mm? espérense que están guiando por el celular, me molesta que, que, que llamen justo cuando estoy ocupado ya, para que no me moleste. ahora vamos a avanzar, ah, olvidé decirles cómo se corría se pone palanca para arriba, se si apretamos un botón como que saludamos y bueno, si hubiéramos, si hubiéramos colocado en diagonal, corremos bueno, y aquí están los primeros personajes muy fáciles de ganar hay, para poder pelear hay que estar muy prendido porque las patadas, aunque se vean más bacanes, lo, lo, más, lo más eficiente aquí son los combos que son más rápidos La patada, la patada tiene, tiene mayor alcance tiene mayor alcance y el, y el combo es más rápido Pagar esta agua mientras es tanto porque me molesta ya, ahí tenemos otra escena, y nosotros seguimos corriendo Todo Esto era como muy, muy, mucho de película, mucho de película, de mostrar bueno, escenas, cambios de, de pantalla, por ejemplo, ahí están mostrando al otro con corriendo, y me muestran a mí, y ahí nos encontramos, y a pelear rápidamente Tenemos que acercar, como les dije recién, los, los combos son lo más, lo más eficaz, más rápido, porque sí hay que tratar de acercarse al enemigo ya, perfecto, sigamos avanzando Por cada muerte o enemigo que eliminábamos nos da más energía, nos recuperamos un poco De aquí llegamos al otro Si yo sigo corriendo El compadre me pone un golpe y me mata ¿Por qué? Porque no estoy en posición de, de guardia de pelea Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno va corriendo y frena frente al enemigo Tenéis que tener como cierta distancia, ahí Ya estamos casi llegando a la primera entrada Vamos Hay que aprovechar cuando el compadre tira patada Acercarse y pegarle combo Vamos Podemos bien. Perfecto De ahí vemos como también el entorno se mueve ¿verdad? A medida que vamos corriendo Es como que igual fue bien pensada esa cuestión de Aquí vamos, vamos a confiar en nuestros nuestro golpes de karate Listo en uno, corramos rápido Uf, En uno Bueno, han habido remake de este juego en la plataforma de la Xbox 360 creo O en la PlayStation 4 también Pero no, este es el original, pues, bueno. este, este, este es el bueno pues. La otra hueá, pues, no sé qué onda A mí no me gustó el remake, nada que ver Va encima el personaje, ni siquiera vestido de karateka Va como, no sé, bueno, como un aldeano cualquiera Ya, perfecto, vamos Ahí se quedó pegado porque no mostró otra animación donde ahí está el samurái mandando a que me saque la cresta. A Un el pato con... con unos cuernos. Entonces nosotros aquí aprovechamos de correr rápidamente. aquí creo que sale una cancioncilla. Ah, puta, no le alcancé a pegar. El samurái manda su su pajar chucha, su pajarraco. Vamos, vale. ganamos terreno rápido. Ah. Vale. Ya Y ahora nos preparamos de nuevo para A ver si le podemos pegar al pájaro Turururu. Ahora Ah, oh, no salió Menos mal No vamos tan mal Cuenta que salió por fiaba este weón mm. Vamos, siga Ya, eso me tiene que es pájaro Ah, buena Bien, Alejandro. Ganate una patada cortesía del juego del recuerdo. Estas patadas son para ustedes, chiquillos, weón. Bueno. Los telespectadores del juego del recuerdo, weón. Bueno. Vamos. Terminando. Karateca para ustedes, weón. Bueno. Uh. Hay que ganar terreno por cada pata que tiren. Tírate una pata. Tírate un paso. A ¿eh? ver. Ah. Chucha. Me tienen cuatro. No importa, hay que estar calmado. Confiamos en nuestro, nuestro arte marcial. ¿Qué te crees? Venir aquí a pelear en el doyo del juego del recuerdo. ¿Ah? Vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos motivados. Se acabó. Y aquí llegamos a una parte donde hay una trampa A ver Hay que avanzar muy lentamente Muy lentamente A ver Una más Puta, ojalá no me mate A ver Ya, filo Ya, estamos al límite Tiramos una patada ah. Entonces nos ponemos en posición de que vamos a correr. Esperamos que esa agua se levante. Esta agua me, me costó en su época, pues, weón. Bueno, sí. Ya, llegamos a los dungeons. ¡Ah! Se pone de pie. antes solamente miro. Ahora ya confía en mí. Vamos. Nosotros vamos a llegar aquí. Mira, ya weón con cara de perro, weón. Bueno. Vamos. Vamos guan, bueno, estoy motivado guan, bueno, quiero puro ganar Vamos Vamos guan bueno. Estos eran buenos esos combos Vamos Uh, me tienen tres Vamos Murió y avanzamos Tranquilamente no encontramos con puertas El mono tenía como la onda del Prince Era como muy parecido Este va bueno se ve rudo Se ve que tiene una máscara No me intimida es solamente un pixel Vamos Atrás Muere, muere, muere. Quiero salvar la mina. Yo cuando era chico me pasaba los meos rollos, weón. Decía ya weón, si mato esta mina, weón, va a volver. O sea, si sal salvo esta mina va a volver conmigo, weón. Nunca fue, weón. Pobre weón, pasándose rollo de pendejo. Y me quería el karateka. Héroes de Atari, pues weón. Héroes de Atari. Los lo antiguos héroes de la Atari. Pitfall, Karateka, Ninja, puta hero, Pac-Man. Había mucho. Ya, pero no nos distraigamos que este weón se está aprovechando de que yo estoy hablando y a la vez estoy peleando Vamos ¿estáis listo, weón Cabeza de pirámide, vamos no. Vamos, que se puede ¡Wala! Voilà Pues weón! Yo alucinaba con que este juego era como el... Kung Fu Master de Atari, pues weón este weón está todo lleno de energía weón. No es justo, no es justo. Vamos weón. Vamos weón. Pa, pa. Ya, a corneta ver quién aguanta más, pues dale. Mira, te tengo loco. Ah, te sigo ando combo. Mm. Tosico. Guau, wow. wow. El weón como me pone posiciones cuando, pega, cuando les pega el finish game abajo, en la guata o en la cabeza. Ya vemos qué pasa acá, uy, ya, pues weón, pega la patada, pa, otro más, que tiene un trapo en la cabeza, es como pícoro este weón, vamos, confío en el juego del recuerdo, weón, que lo vamos a lograr. Pa estas patadas son por todos aquellos gamers de esa época que no pudieron terminar Karateka Toma Toma weón, por todos los weones que mataste weón Y no dejaste que terminaran Karateka Cuando yo compré este juego lo compré en book, Lo compré en book en Atari el Sistema book era cuando los discos de Atari Se ocupaban completos por ambos lados Y los juegos eran muy pesados Acá nos dieron mucha energía Porque viene este pajarete que nos va a hacerlo la imposible un rato ah. vamos a poner unas patas toma vamos quedan dos, quedan dos no weón pájaro culeado vamos ah. una más toma, listo se sí, sí, sí. murió el pájaro weón buleado. ya ya no tenemos nada más que wear entonces avanzamos ahora weón Corremos ¿Qué está haciendo? Entonces aquí, weón A ver, ¿cómo está nuestra energía? Está para la cagada. A lo mejor morimos A lo mejor ganamos No sé Yo quiero ganar Y para eso había una técnica acá Rompemos la puerta y nos vamos a encontrar al tiro con el samurái y aquí lo único que hay que hacer es mantener la, el botón apretado todo el rato ahí como se fijaron hubo como una escena con musiquita ahora este samurai, bueno, la pelea dura calete rato hasta me atrevería a colocar un, un botón por acá, pip pip pip para que vean el resumen de la pelea y lo que pasa es súper duro, weón. Y es súper complicado matar a este samurai. Me tiene para la cagá. Pero me voy a recuperar. Confío en que mi karate que igual es bueno. Fuera patada, Recta, nomás. no No nos hagamos lo, los bacanes, ni combo ni nada, weón. A pesar de que ya estamos para la cagada, Pero nos vamos a ir recuperando Además que parece que él se mora más en recuperarse Odiaba esta pelea, weón A veces llegaba acá y me mataban Bueno, y tenéis que partir de nuevo, aquí no hay continués, pues, weón Como en los jueguitos de ahora que hay que continuar Y te dan la oportunidad de continuar y todo el tema ¿Se imaginan la cantidad de veces que tengo que haber jugado este juego para cachar esta weá? Buenos tiempos, buenas tardes de calor. Maldito Samurai, weón, bueno, muere. Estamos 3 y 3, ojalá es que lo pueda pasar, vamos. Vamos karateka, vamos karateka. Vamos weón, que se puede, podemos ganar. La última pelea. The last fight. Vamos, un combo. Muere. Ah. Lo terminé, po pues bueno. weón Bueno, y ahora Les voy a contar algo muy divertido Que pasaba en esta parte Fíjense cómo está la princesa Mi karateka está en posición de ataque Ella ella, ella piensa que yo la vengo a violar Por pues alguna cuestión así ¿Mm? Si yo me pongo así Ella estira los brazos Y si me pongo así Los baja Si me acerco así Me pone una patada y me mata Y si me pongo así Me recibe y le doy el besito correspondiente no me voy a arriesgar a que me maten puga bueno busquen en youtube qué pasa cuando muere. te pone una patada, nomás. y así la aventura termina el malvado akuma y sus mentiras eh, fueron destruidas y la hermosa marico ha sido salvada por tu por tu poder, por tus brazos, tus manos y en memoria de todos los tiempos ella se fue a ver el sol y pero cuidado porque porque la, la verdad el karateca siempre va a estar para una próxima vez o algo así siempre va a estar el karateca ahí bueno y que era lo penca que pasaba que cuando jugáis este juego se queda pegado en esa cuestión y tenéis que resetearlo muchas veces lo termináis y reseteáis el juego y tenéis que cargarlo de nuevo pues. para los que tenían que era bacán los que tenían que hacer era no, no funciona el botón ni el Start ¿Mm? así que vamos a resetear Input. vamos a resetear nuestro Super Atari bueno y espero que le haya gustado el final ¿Mm? se suma Karateka entonces a nuestra gran lista de jueguitos de el recuerdo muchas gracias a Jordan Mecherwan por esta gran programación en juego de Atari a su hermano también por la música y a toda la gente que, que, que jugaron en algún momento este este jueguito ¿Mm? ha salido para muchas otras plataformas pero esta es la original que nos gusta a los verdaderos gamers de esa época les dejo un abrazo Muchos cariños a los seguidores del juego del recuerdo Y ya pronto vamos a subir otro A ver si terminamos alguno por ahí, no sé este Robot, Pitfall 2, no sé Un abrazo y gracias por ver <tose> el jueguito El recuerdo, chao